Si sí, no, eh? En vez de, digamos, quiero ayudarme a lo no le cantó a mi papá. La otra, mi papá salió, me sé que me, me, me, me, voló. me... Ahí debes volar nomás. Madre. Ahí nomás dejé volar. <risa> <risa> Ay, qué tío. De Inga, es un eh. activo. Es tío. sin luz. Lo que pasa es que ella me preguntaba toda si sabes? Yo no sabía que era tu <risa> novia. <es que risa> No entiendo, o sea, ¿cómo te vendió? O sea, él le contó pues todo, que eras pues casado, pues todo. todo. le contó pues todo, dónde vivía, qué es lo que hacía, todo, pues todo. Pero más bien, gracias a ella, mi papá está vivo, ella, porque con mi hermana, todos todos lados vivíamos ella, mínimo 8 mil por día nos estaban cobrando. Uh -huh. Con la mujer, con Mónica, no, es que esta Mónica se puso mal, ¿sabes? hasta llegamos a la, le damos una plaza, mi papá se sentó. Y de su casa lo estaban votando. Lo votaron de su casa prácticamente. Sí. Sí. Lo votaron, dijo, llévenselo. Dijo, no le vamos".